Hola, soy Susana Dávila, en nombre de Fundación Colibrí de Cristian Hernández y mío, les damos las gracias a todos los que nos escribieron, muchas gracias por todas sus muestras de apoyo y cariño, y sobre todo muchas gracias a todos los que decidieron sumarse a la lucha contra la depresión, y a todos los que nos escribieron pidiendo apoyo y ayuda, estamos viendo la forma de llegar a cada uno de ustedes, vamos a dar terapias grupales, desafortunadamente eso nos lleva algo de tiempo organizarlo, Sabemos que el problema de la depresión y el malestar es algo urgente, así es que en el Inter aclaro que esto no es suficiente para quitar el problema de depresión como tal, hay que llegar a la raíz del problema para poder erradicarlo, pero... Les aseguro que si siguen estas dinámicas al pie de la letra, pueden reducir su malestar emocional considerablemente. Paso número uno, Vamos a eliminar la basura como tal. A través de la técnica del alto. ¿Ok? Todo pensamiento negativo y toda emoción negativa que tengan forma parte de su enfermedad. Es algo que simplemente no debe de existir. Mientras más sano se esté, más blanco está el pensamiento Puedo, alto, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Cualquier pensamiento negativo o cualquier emoción negativa que tengas, vas a decir alto en el momento que la presentes y vas a sustituir eso que estés pensando o sintiendo por tres cosas positivas. Lo tienes que hacer cada vez que presentes un pensamiento negativo o cada vez que presentes una emoción negativa sin tregua alguna, ¿ok? Va a llegar un momento en que tu pensamiento negativo y tu emoción reduzca simplemente porque tú estás dando la instrucción del alto. De reducir tu ansiedad y el estrés por no estar poniendo tanta atención en eso, es que de resultado lo tienes que hacer cada que se presente el pensamiento y la emoción negativa.